I can show you the world Shining, shimmering, splendid Tell me princess Now when did you last Let your heart decide Adivinen que Soy yo otra vez <ríe> En fin <ríe> Perdón por hacer el tonto eh, ¿Por qué vuelvo a grabar en mi voz? Bueno Por el tono de mi voz sabrán algo no sé si ya se dieron cuenta, pero ya somos 30. Ay, perdón, me estoy, me estoy yendo muy arriba, eso es de otra cosa. Perdón. Ya somos 31 suscriptores. Bueno, yo no estoy suscrita en el canal. Pero ya tengo 31 suscriptores, que son ustedes. Y eso quiere decir video nuevo. Que es. <risa> bueno, no en este especialmente Sino uno que voy a hacer Voy a, voy a hacer este, voy a subirlo Y cuando esté... Eh, va a sonar raro, pero no sé cómo decirlo Cuando ya esté en el canal O bueno, ya esté subido, entre comillas Ya esté ahí para que puedan verlo Voy a subir otro aparte Aparte de este voy a subir otro Que va a ser... Eh, especial 31 suscriptores sí es ¿por qué me emociono tanto por 31 personas o 31 suscriptores? simple porque nunca pensé que al subir uno al subir mi video tenga tantas visitas y esas visitas algunas se hayan suscrito a mi canal y entonces nunca pensé que 31 personas le hubieran dado una oportunidad a mi canal no nunca llegué a pensarlo lo cual si lo vuelvo a pensar me hace muy feliz porque, como dije, esas 31 personas se las agradezco demasiado porque, digo, empecé una cuenta en YouTube y qué pasó después. Esa cuenta subí un video y así sucesivamente. Subí varios y es llegaron a tener muchas visitas y lo cual nunca llegué a pensar ya que mis videos no son muy buenos <risa> lo sé algunos dirán, sí son buenos valen la pena pero yo sinceramente creo que no yo creo que mis videos no valen la pena para que esas personas lo vean son muy malos bueno yo pienso eso, ustedes piensan diferente lo cual me hace feliz